Hola, muy buenas noches. Aquí estoy eh, tratando de transmitir en Facebook mi fanpage. Y bueno espero que alguien se conecte esta noche. Acabo de hacer un directo en Instagram. La persona que, que iba a estar conmigo parece que tuvo problemas técnicos y, y no estuvo. Así que bueno, me paso para esta, esta parte porque estoy descuidando muchísimo la parte de Facebook. Y les bueno, ¿qué, ¿qué les puedo contar? Si se acercan y, y me preguntan alguna cosa, aquí estoy para contestarles. Eh, bueno, los que no me conocen, los que están aquí, soy Ada Escalante. El año pasado yo publiqué un libro que se llama Galápagos con Amor. Eh, es un libro dedicado a mi madre, y acaba de salir hace una semana y tanto este libro que se llama Cuando tu boca calla, el cuerpo habla. Un libro acerca de enfermedades, de dolores, de maltratos, de abusos, pero también de, sana, de sanación, de cómo uno se puede liberar. Bueno, ¿qué les puedo comentar aquí? Muy contenta de todas las cosas que estoy haciendo hoy en día en, en, en todas las redes, porque para mí todo esto es nuevo. No llevo ni, ni medio año haciendo vivos en, en Instagram. Y muy feliz, muy feliz de poderles transmitir todas las cosas que, que estoy haciendo. La semana pasada, el día miércoles, empecé un curso de escritura. Y buscando tu interior, o el, escribe el libro que tienes dentro. Los alumnos están muy felices, yo también, estoy muy, muy contenta, estoy como primer día de clase. Mañana tenemos segundo, nuestra segunda semana y ya me están mandando los manuscritos para que los lea. Me siento muy, muy orgullosa, humilde de, de, de poderles ayudar porque yo no soy editora, eh, jamás me he dicho que sea tampoco. Pero sí me gusta ayudar, me gusta ayudar muchísimo y ayudar a la gente que puedo con mucho, mucho corazón. Se lo hago de todo corazón realmente. Así que, ¿qué les puedo contar? Les puedo contar que eh, el curso se inició la semana pasada, pero voy a hacer un nuevo curso para finales de octubre y que se pueda terminar más o menos sea a mediados de diciembre, antes de navidad. He visto que hay mucha gente que quiere entrar y por diferentes razones no pudieron, así que tienen la oportunidad, ya tengo dos personas inscritas para el próximo curso, así que no se lo pierdan, es una oportunidad única. Aparte de las, las siete semanas que nosotros vemos en el curso, doy dos días antes de empezar el curso de escritura terapéutica. ¿Por qué hago esto? Porque por medio de la escritura terapéutica nosotros podemos conectar, Podemos ir a nuestro interior y podemos rescatar esa historia que tenemos ahí adentro. Yo creo que todos nosotros tenemos una historia especial que contar. Nadie me puede decir, no, yo no, no tengo, no sé nada. Eh, acabo de contarlo en Instagram y digo, todos, todos podemos contar una historia. Y puede ser que tu historia impacte en otra persona. Y esa persona que necesita de ti, necesita que tú le escribas. Así que... ¿Qué más les puedo decir? No se pierda la oportunidad de conocer al menos qué es la escritura terapéutica, de conocer eh, qué, qué podemos hacer por medio de la escritura terapéutica, qué, qué podemos sanar. Eh, los terapeutas utilizan mucho la escritura para poder sanar. Hay, hay pacientes que no pueden hablar por diferentes razones, porque están bloqueados, porque no saben... A lo mejor ni lo que les pasó en la infancia o en la adolescencia, porque la mente es, es, un, es una máquina muy, muy especial que para defenderte a ti te bloquea, te hace que no te acuerdes de cosas para que tú puedas sobrevivir y pasar, pasar de eso. Pero nunca pasa uno de las cosas porque uno tiene que sanar. Uno no puede dejar que las cosas digan, bueno, ya pasó, esto no, de esto no nos acordamos, no hablemos más del tema, eh, tapémoslo ya se acabó. No. Eso no se va a acabar nunca, porque siempre va a estar dando vueltas en tu cabeza. Entonces, lo mejor es sacarlo, sacar esa herida, limpiarla totalmente y trabajarla. Y una vez trabajada, ya la puedes guardar. Porque ya sabes que ya hiciste lo que tenías que hacer. Así que les insto que, que escriban, no solamente mi curso, pero que escriban en general, que, sean, que sea una, una herramienta, en vez de estar embobándonos la cabeza con películas, con montones de cosas yo también veo televisión, pero no, o sea, no es eso lo principal lo principal es que nosotros nos conectemos que este mundo como anda tan rápido no tenemos tiempo de pararnos y decir sí, yo voy a conectar hoy porque a veces estamos tan tan apurados en el día a día caminamos, corremos, corremos, corremos que llegue la noche ya nos acostamos a dormir, nos levantamos otra en la misma rutina y no tenemos esa paz de, de parar y decir, ahora yo voy a respirar, ahora yo me voy a concentrar en lo que yo tengo dentro. No es egoísmo, es todo lo contrario. Egoísmo es pasar. De la, pasar. El no ser egoísta es que tú te pares y tú comiences a trabajar en tu yo interno, porque ahí tú vas a encontrar las fallas que hay, lo que, los lugares donde tú tienes que trabajar, los lugares donde tú tienes que reparar o los lugares donde tú tienes que cerrar. Porque a lo mejor hay lugares donde tú tienes que llegar a un punto de decir, hasta aquí llegaste con una amistad, con una persona, con lo que sea. Y decirle, mira, tú me haces daño, yo no quiero tener más relación contigo porque no me aportas. A lo mejor suena egoísta, pero tienes que pensar en ti y en tu salud, tu salud mental y tu salud física. Así que si tienes curiosidad por saber acerca de estos cursos, te pido que vayas a mi página, cuentatuhistoria.info, ahí está todo acerca de los cursos de escritura terapéutica, los cursos de escribir tu libro y cualquier duda que tengas, házmelo saber y yo te voy a contestar con mucho, mucho gusto y en lo que yo pueda ayudarte, aquí voy a estar. Así que otra vez más, muchísimas gracias a todos los que van a ver esto en diferido y, y no se olviden lo que dije también en Instagram. Este libro está ahora en una oferta súper, súper, súper especial. O sea, una oferta está gratis. Calladito, gratis. Eh, dos días en, eh, más en Kindle para que lo puedan bajar y leer electrónico. Y si lo quieren en pasta blanda, por favor, lo compran y apoyan también mi obra. Muchísimas gracias y nos estamos viendo muy muy pronto. El día jueves voy a estar sola en Instagram y vamos a estar hablando otra vez en mi libro acerca del tema, acerca de diferentes temas. Así que muchísimas gracias y buenas noches.